Señor presidente, buenas tardes a los que todavía nos mantenemos aquí. Eh, nuestro grupo eh, ha mantenido la enmienda número 3, eh, eh, que, que pretende... Con ella pretendemos volver al redactado original del artículo 195, es decir, dejar el texto con la redacción contenida en el Real Decreto Ley 2-2018, pues del trámite en el Congreso ha nacido un artículo 195 mucho más farragoso que el que existía. Entendemos que con la enmienda que presenta el Grupo Unidos Podemos mantenemos el papel judicial y no se rebaja de capital importancia, puesto que se deducen de este artículo consecuencias económicas y administrativas de forma, en forma de sanciones importantes. Esta combinación entre dificultad de interpretación y sanciones administrativas y económicas aconsejan reforzar el papel judicial, no rebajarlo tampoco en el supuesto de la reiteración. Lo que menos nos gusta es esto, la reforma del el artículo 195 resultante y que queda en el texto actual de la ley que tenemos hoy sobre la mesa. El resultado del acuerdo, en este caso del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en la Comisión de Cultura del Congreso, ha dado como resultado un artículo 195 poco garantista y farragoso, espeso y poco claro. Así, pedimos de esta tribuna de este Senado, se apoya esta enmienda para conseguir un texto claro, menos farragoso y no susceptible de interpretación, garantista y cristalino, no susceptible de generar arbitrariedades y criterios discrecionales con efectos de imposible o difícil reparación antes de que el Poder Judicial se pueda pronunciar, que a pesar de ser el texto anterior a la, a la tramitación de la reforma, nos parece más adecuado y menos compuso. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Mesón.